El centro de convenciones y eventos más importante de la zona norte del país, Complejo Fábrica Imbabura, Pone a su disposición Museo con cuatro salas temáticas, teatro auditorio, restaurante, cafetería, plaza artesanal, centro de fomento productivo. Todo lo que estás buscando en un solo lugar. Centro de Convenciones y Eventos, Fábrica Imbabura. Dirección a Don Calderón y Junín Esquina, Atuntaqui, Ecuador. Administración Municipal 2014-2019.